I'm going to invest it. I'm going to invest it in GoFundMe's for the homeless. Nice. Hopefully, I won't go to jail for it. Uh, take it easy. Yes. It's another million Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo genial. Hoy es mi último día de viaje a Nueva York y estoy en Times Square. Uh, os Quería compartir este corto vídeo para enseñaros el ritmo que tiene esta calle. Y toda la ciudad sigue a este ritmo. Es, es brutal. Eh, me ha gustado mucho el viaje y, y ¿sabéis que Tengo la sensación de que... Este año va a ser de puta madre. <risa> no sé por qué, pero, pero tengo esa sensación. Vine aquí para la idea ¿no? de hacer este viaje era de hacer la lista de los retos y de los objetivos para 2019. Eh, espero que uh, lo habéis hecho también o habéis fijado algunos objetivos para el año que no lo habéis hecho todavía. Estáis a tiempo de hacerlo, os recomiendo hacerlo. Uh, llevo a lo mejor 10 años. Uh, fijando objetivos cada al final del año para el año que viene y aunque cumplas con ¿no? con una parte eh, ya tienes esa sensación de eh, que estás satisfecho por ejemplo para el, el año el año pasado uno de los objetivos con el proyecto Armagedex que he tenido es mejorar y llevar calidad de la formación a otro nivel y creo que hemos logrado porque eh, la semana pasada empezó la, la convocatoria del curso de Foconadas y por los comentarios, ¿no? por, el, por el feedback de los alumnos, esto va como un tiro y eso me da una motivación, una satisfacción increíble eh, y ganas de seguir, por supuesto. Así que nada, solamente deciros esto, eh, espero que habéis eh, tenido una buena entrada al año y que sigáis con esa, con esa marchón que, que yo uh, que me gustaría transmitir uh, a través de este vídeo, porque tengo tanta motivación que me parece que puedo cargar pilas con, <risa> con, con las manos. Eh, nada, eh, simplemente era eso. Eh, agradeceros a los que seguís el, nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo en una semana. Chao.